Muchachos, miércoles, ya estamos en vivo y en directo, como siempre, por tu zona X, aquí con Upa Chalupa, a través de Facebook Live, y como siempre a mi lado, mi compañera de la vida, de las mañanas, mi socia, mi amiga, la gran Claudia Eppelman, ¿cómo estás, Claudita? Hola Kiwi, hola a todos que nos están viendo esta mañana. Calientita viste el sol Oye, que hay, el solcito. Hoy está el sol. oh. Oye, ayer a cierto valor, yo llegué con las tortas medias de red. y a una parte. Bueno? <risa> vamos, a que, vamos a tener que comprar unos cunes, porque ayer hicieron como 23 grados yo digo, ¿Solo las tortas de bueno. o algo más? No, las puras tortas no, yo sopeado no. <risa> Oye, Oye fiao, fiao, a todos los que nos están viendo de nuestro ah. Challenger, Kiwi Uy, Oy, ¿verdad? Oye, especia, especia. Ya, ya que dijiste que había solcito, mira, mira lo que tengo acá ¿Qué es lo ya mejor para el sol? Oye, mira sus buenos lentes de óptica Galán ah. ¡Ay, ahí pa, ¡ting! Muchachos, si que Debe, está! Muchachos, si quieren ganarte son dos paralentes, dos lentes muchachos, para la mejor foto foto Upa Chalupa que estamos mostrando ahí en, nuestro, en nuestra pantalla. Es como, ahí está Fernando Godoy. tomar la lava, a alguien, tener buena energía. Ahí está nuestro querido amigo Juan Pablo Jara, nuestro yoguista. Ahí está Cristian Sánchez, bueno. La onda es que manden su foto, muchachos, con quien quiera, con tu vecino, con tu papá, con tu mamá, con tu polola, con, con quien quiera, a Lapa, para que al fin de mes se ganen un par de lentes de ópticas galán. Galán. Va a, llegar, va a ganar la foto más motivada, po, la más motivada. Sí, la más. ¿Quién la va a elegir? ¿La elegimos el, el chef aquí, tú y yo, Claudia? Sí. ¿O tú sola, ah, Claudita? No, la Claudia que la elija, la mujer, la mujer del grupo, ya. Sí, yo la elijo como asesora de la ¿Qué van las mujeres? Oye... <ríe> Desperté con toda la energía, como siempre, con buena onda, porque, ¿sabes porque qué? Siempre amanezco contento, pero hoy estoy muy contento, porque el invitado que tenemos hoy día es más es alegre que máximo. yo. O Escucha, que es buena. O sea, ¿Sabes lo que me gusta a mí? Es que, de repente, uno no ve, hay amigos que uno no ve todos los días. No, para ya nada. Está, ¿Cierto? Pero cuando uno lo ve, puta que es simpático, puta que tiene buena energía. No, no uno nada, lo ve y se peor. ríe. ¿Ah? No es cierto, no hay nada peor que cuando tú llamas a un amigo y te dices, hola, hola, ¿cómo estás? Por suerte que me llamaste. Pues, ¡Oh! ¡Es lateros! latero, ¿eh? No sé, el tiro tirando mala vida. Mi compadre que viene, pura buena energía, uno de los más grandes humoristas de nuestro país, muchachos, buena onda, simpático. Ahora hasta, hasta miro, hasta mí no está. Caminoso. Sí. Yo cuando sí, lo vi lo felicité, está muy guapo. ¡Oye! Solamente te quiero decir, ¡qué tal! ¡Mi compadre Mauricio Flores lo acompaña en de lengua! ¡Salud! ¡Mauro! ¡Hola! Muchísimas gracias con esa presentación, me dejaron el ego, pero allá arriba en la fotea. Bro. De verdad, muchísimas gracias Claudita, mucho gusto de conocerte. No tenía el privilegio. Eh, bueno, y, y saludar a, a mi brother, ahí, mi partner, Arturito Kiwi Walden, <risa> Tantas travesías, tantas batallas ¿Ah? ganadas con el con Arturo <risa> en diferentes programas de televisión. Así que muy contento de esta invitación y, y la verdad que me, lo que dice Arturo es muy cierto. Uno tiene que despertar siempre con buena energía, con sí. el, siendo positivo. La ley de la atracción existe, entonces mientras buena. buenas duras, eh, le diremos a la gente, vamos a recibir exactamente lo mismo. Así que muchísimas gracias por esta invitación. Qué grande, Pablo, bueno. más que tú podías estar en la mañana con nosotros en este Upa Chalupa, en el que queremos levantar a Chile, queremos levantar la buena onda? Y de toda la gente que nos está viendo, porque tenemos mucha gente que nos ve desde el extranjero, desde Italia, Argentina, Israel, incluso nos han saludado. Así que a todos los que nos están viendo, y hoy con este grande Mauricio Flores. No, hoy bien, ustedes se pusieron. ¿Dónde ¿Cómo? se conocieron? ¿Dónde se conocieron? Uh, uh, uh, estábamos, <risa> bueno, estábamos recién hablando, año 94, programa Acompáñeme Julio Videla por ahí, ¿no es cierto? Sí, señor. Pues de sí, año eh, años. me acuerdo que me fue a hacer eh, una, una nota, estaba yo en mi camarín y cuando <risa> veo a alguien y no le veo la cabeza, porque se veía la puerta <risa> se, veía, se veía del cuello para abajo y, y, y <risa> tan grande Y entra Arturo Walden y me dice, yo soy el kiwi. Me imaginé al kiwi, ¿por qué le decían kiwi? No sé si los habíamos estaba pero... No, no, estaba de pero... grande, ¿por qué te dicen kiwi? <risa> kiwión más grande. No, no. Entonces es que más, a mí me han preguntado de repente, porque todos dicen, oye, no, nunca te ha molestado tu nombre, porque si yo o sea si yo no me riera de mí, me podría molestar, porque es kiwión, ¿cachai? Tiene como pero hay que tomarse algún humor. Para mí ha sido... No, güey, digan... aparte de eso, aparte de eso de que ya la palabra weón está reconocida por la RAE, por claro. la Real Academia de la Lengua Española, y el sinónimo sí. dice weón, amigo, amigo. <risa> es de... Weón, weón. Amigo grande tengo, weón. <risa> eh, amigo, amigo. Pero mira, claro. que ahí nos, ahí nos conocimos, pero yo tengo un recuerdo muy lindo con, con, con Mauro y con el Gigi, ellos bajando la Quinta Vergara, había ah. arrasado, no sé, 80 puntos no sé una, una, una locura, yo trabajaba para el Mega y claro, teníamos la exclusiva y los agarré, y ellos muy buena onda conmigo también, porque venían en otra, venían en esta, sí, así los agarré a la salida a la salida, de la quinto, a la bajada del escenario sí del escenario que... sí, claro, maravilloso, uno... ahora imagínate Claudita, imagínate la imagen el kiwi al medio y nosotros todos al lado, parecían. <risa> parecía no pero una cosa, una... Ya la, la atención, la Marcusa, en la... el gigi, la sal, yo la pimienta y el almerio. <risa> para, para <tomar> la, <risa> la aceite de oliva. Bueno, <risa> son momentos, Mauro, eh, inolvidables. los momentos que ellos venían, se venían con una alegría, con una emoción, un éxtasis. Y con Entonces, una la pues, Sí, pues, la verdad es que nosotros habíamos tenido... Eh, el, el año 97 en cierta forma habíamos sido considerados eh, revelación, no habíamos eh, ganado algunos premios como el telegrama y, y pero y un trabajo viene eh, eh, bien de hormiga, bien de abajo porque partimos en un programa en el 96 partimos en un programa que se llamaba Chipe Libre en Chilevisión animado por Cristian Velasco bueno. un programa de mediodía y nosotros programas? aparecimos con estos personajes hablando de la cintura para abajo, que era un juego de palabras y en, en absoluta alusión al aparato reproductor masculino. Entonces, eh, eh, pero, pero llamó la atención y ahí viene el, la, la grúa de, de, de Mega, eh, de la mano claro. de Alfredo de Madrid, y nos lleva a un estelar, que era, juntémonos con Julio Videla, y después la, de después cuatro de... a seis programas, inmediatamente nos llevan al Festival de Viña. Entonces, de verdad que fue una revelación, toda, ni siquiera asumíamos lo que estábamos viviendo nosotros con Gigi, hasta cuando llega el día de la actuación eh, en el Festival de Viña y bueno, eh, nos cambió la vida absolutamente a, a Gigi y a mí. Entonces, eh, al bajar después 60 puntos de rating, eh, era, era algo que no, hasta el momento, hasta el momento somos el dúo el dúo humorístico que más ha, ha, ha marcado en el festival de Viña. Eh, entonces, de verdad que, que, que todo nos cambió y todavía no lo asumíamos. Bajamos tal como dice... Y ahí hay sí. una lengua, ¿verdad? Ahí hay una lengua, Dale, ¿verdad? dale, dale. Entonces, En Megavisión el dueño era Ricardo Claro. Qué, hombre, malo, más, ¿qué hombre más... Oye, qué hombre más cálido y simpático. Sí, sí. exacto. Llega a la mano, y resulta que Ricardo, claro, estaba en el sur, por allá, por eh, Máfil, Frecia, no sé, por donde tenía sus campos. ¿Eh? Y estaba con, un, eh, con el señal satelital y un teléfono satelital para claro. comunicarse. Y, y la señora, la señora él, eh, siempre fue muy activa en la religión católica. Entonces, sí, y en el fondo, ella, ella mandaba. <risa> Y cuando nos ve a Bien. nosotros en el festival de viña diciendo la estupidez, me lo honesto, me la metió. La señora se enojó, lo retó a Ricardo, claro, y don oh. Ricardo tomó el teléfono y llamó al director de, del festival que nos sacara del aire, que nos oh. se fuera, que nos fuéramos a comerciales. Así, y nosotros sin saber no te cuando cuando el gerente de producción le dice al director, déjame hablar con don Ricardo, le pasa el teléfono y le dice don Ricardo, tenemos lista de, de auspiciadores que quieren entrar a partir de mañana, porque nosotros fuimos el primer día, a sumarse a eso, porque en este momento están marcando estos cabros 58 puntos. Ya dice, se me está cortando la comunicación, mañana te llamo. <risa> <risa> sí. Al otro día salimos en todos los diarios, portadas todo eso. Sí. Y fue, a la final fue un triunfo para Mega, para Megavisión, para, para el festival y para nosotros. Pero no, estuvieron a punto de cortarlo. Si no le dicen cuánto estamos marcando, lo cortan, la, la orden era cortarlo. Era cortar. Hoy, Pero, Mauricio, ¿pero sí, sí. qué sentiste no. antes de entrar al escenario y después? Porque deben ser dos sensaciones diferentes. Sí, la verdad que la sensación, hay, hay mucha ansiedad. En ese entonces, la verdad que nosotros, a pesar de individualmente ya haber sido medianamente conocidos, conocido. obviamente obviamente Meloni Meloni nos, nos hizo conocidos a nivel nacional, eh, nosotros como personaje nos distanciábamos de lo que era Gigi Martín en separado y Mauricio Flores de forma individual. Entonces, entonces nosotros la sensación que teníamos era que teníamos más que ganar que perder. Entonces estábamos con mucho optimismo, pero con mucha ansiedad, el miedo lógico de, de salir a, a un escenario tan importante, tan importante. Eh, do, do, donde camináis en una cuerda floja, porque resulta que tienes o que sea, ser gracioso para los que están ahí viendo, pero mantener la compostura para los que están viéndote por televisión. Entonces, claro. era, era un poco difícil, pero la verdad es que ese día todos los astros estaban alineados para nosotros, nos fue pero sumamente bien, y, y bueno, me acuerdo que en ese entonces todavía no existía lo que es esta tremenda mole, el edificio que hay ahora de la Quinta Vergara, antes no, era, la antigua. era, era estaba, Yo me acuerdo que en los camarines, Mauro, los camarines los montaban, y realmente te tocaba un árbol dentro del camarín, porque era como un claro. era como, era como entonces montaban los camarines así de, de, de, de paneles Entonces, de madera, no y si los, los, los camarines estaban debajo del escenario. Y claro. Bueno, con el debido respeto a Claudita era medio raro porque actuaba y tenía la concha atrás. la. concha acústica. O la concha. La concha tampoco es mala. <risa> la, la, la. <risa> y. Y resulta que nosotros estábamos abajo y ese día. Eh, los artistas eran Jordi, el hijo, uno, el hijo menor de sí, ¿no? Charlie, Charly Sa, Meloni Melave, y Juan Gabriel. Entonces oh, oh. estamos abajo en el, y sale Antonio Dano y dice y esta noche tenemos a un hijo de Tigre, Jordi. Todo el romanticismo de Charlie Sa. Melon, mel, mel, mel cri, cri. cri, cri. <risa> y esta noche, ¡Juan Gabriel! <risa> ¡Oye, weón. ¡Qué miedo! Oye, que sentimos eso y nosotros nos quedamos mirando con el Gigi y le dijimos a nuestro manager que teníamos en aquel entonces en ¿Qué el festival para irnos, weón? Pues Nos dio miedo. Weón. La, la presión estaba todo el mundo esperando a Juan, a Juan Gabriel. Pero ah, como te digo, no. Es la primera, quería faltarle el festival. Pero oye, Mauro, pero el Gigi no creo que se haya puesto, que se haya puesto nervioso. Ah. <risa> al, Gigi, al Gigi le decimos nariz con ducha. Se pone <risa> nervioso y empieza a correrle el agua, como puede decir. Pero transpira, <risa> pues no. transpira de una forma impresionante, bueno. <risa> vamos, vamos a invitar al Gigi la otra semana para el programa. Qué bueno. Pero buena. por Es eh, eh, well, eh, well, de, de Peñaflor, mi okay, compadre. Bueno. Ahí estamos nuevamente de, después, después de haber absurdamente habernos separado. Ahora ya con, con madurez nos damos cuenta que perdimos mucho tiempo de haber estado, estado juntos y haber disfrutado de nuestra amistad. Pero ahora nuevamente, a partir del 2018, que nos juntamos en el programa ¿Qué dice el público de Don Francisco? Decidimos primero eh, recomponer nuestra amistad y luego de eso volver a trabajar. Y gracias a Dios Oye, hicimos el festival de las condes, con, eh, con, sí, con el, nuevamente gracias a Dios como en antaño con eh, el rating más alto de la jornada. Qué hicimos bueno. dos filas para los casinos Dreams y otra para los casinos Marina del Sol. Y íbamos como avión, wey. como avión, ah, como avión. estallido social y, no. ah, y cada uno en su casa. <ríe> Pero ahora, ahora, si ustedes me lo permiten, quisiera darle a conocer a toda la gente que en este momento está atenta a este programa, de que estoy lanzando la nueva plataforma tal.cl a donde me estoy sumando a esta nueva Muy forma bien. de los espectáculos digitales. Y eh, prontamente, dos espectáculos voy a poner eh, al aire para que la gente lo pueda disfrutar. Entrar a la página.cl primero registrarse y luego de eso pagar su entradita y ver dos espectáculos. El primero, me me lave, y Melame, y imagínense, lo, me costó encontrarle el nombre. Se llama Menor y Melame en cuarentena. Mira, qué genialidad. <risa> <risa> original, <risa> original, <risa> ¿Quién <hace risa> los libretos? ¿Quién les hace los libretos? ¿Ustedes dos? No, no ¿Hacen los libretos? Los hago, yo hago los libretos y eh, eh, sí eh, recibo la. la el, el que muchas veces en cuanto a Meloni Melame hace la puesta en escena es Gigi, él le ¿Sí? dice mira, y lo dirige, por aquí vamos a entrar le vamos a poner este, este tipo de cosas vamos a meter un zanquista, vamos a meter uno, uno, una bailarina un bailarín las puestas yeah. en escena comúnmente la las hacen. No, no. casi, Pero casi los siempre libretos, mete bailarina <risa> Pero libretos, los libretos los hago yo recibo, recibo a veces aportes de... Grande de amigos, como eh, Ramón Farfán, un gran libretista, que fue libretista de, de Álvaro Sala, y Jaja ja Calderón también. Pero en la columna vertebral la, la hago yo. claro Mauro, Mauro, bueno, yo, mira, yo para ya mí... Ya a... que estaba contando los dos shows que iba a hacer. Claro, ¿no? ya, que le quería preguntar de eso. Muchas ¿no? bueno, vale, gracias, Claudita. Eh, de nada, de nada. El segundo show eh, es... Melame, el origen, es como la precuela de Melón y Melame. El ¿De, dónde viene, ¿De dónde viene el muñeco? Y el muñeco lo único que quiere es encontrar a su madre. La busca va a un programa de televisión que se llama Se Busca ¿Ah? y resulta ser la Patti Coffrey. <risa> Entonces <risa> imagínate el encuentro de, de el muñeco Melame con su madre, la Patti vestida de muñeca con las mismas pecas, la, la pera blanca, la, la peluca rubia... Eso es, eh, es, un, eh, es un espectáculo, es, es malo ser autorreferente, pero, pero de verdad que cuando lo hicimos en la, en la gira, eh, nos fue pero sumamente bien pero... en los casinos, porque tener al apático fre es un lujo en, en mi elenco. Así que esos son los dos espectáculos y también obviamente de, para adelante eh, la plataforma, eh, queremos que se transforme en una en una oferta de diferentes eh, espectáculos, ya estoy hablando con el Pato Torres para que también ah, buena. presente sus obras con pastelitos para que haga algún show también circense la plataforma se llama ¿Qué tal? Eh, ¿Qué es, tal? Es, es mía es eh, principalmente mi, mi espectáculo de humor pero abierta a todo quien quiera eh, usar la plataforma para poder llegar al público ¿Cuál es la página web? ¿Qué tal? ¿Cuánto? ¿Qué tal? ¿Qué que nada mala... Ahí plataforma. ya sabes, si queremos entretenernos, hay que ingresar a esa página. Oye, tú tenés plataforma, yo no tengo ni plata ni forma. No, Pobre y deforme, <risa> señor. Bueno, bueno, usted que está haciendo estándar, amigo mío, también. Pues, o sea, pídeme Se sí. esto. la plataforma a su disposición. Pobre, mar, hay, encuentro maravilloso. Oye, mira, Mauro, cuando estaba contando esto, por ejemplo a ver si Fakir puede mostrar, estaba mostrando unas imágenes de Fachin. esto de ese cuando me eh, empezaste el Sábado Gigante mira, no se la tiene ahí mira, mira, estaba Ay, mostrando no, vamos a revisar, mira, ahí Ay, está, mira, Mauro, ¿qué año es eso? qué año es gracias Fakir, grande nuestro director ¿qué año es eso Mauro? 1900, no, eso ya en 89 yo ya. en el 87 estaba en la gente nueva en humor la gente nueva en ya. humor, eh, el ganador fue el clavel y yo salí segundo y el ¿Ya? premio de Consuelo, imagínate, esto es ilusorio, el premio de Consuelo fue que yo fui contratado todo el año 88 por Sábado Gigante, parte del elenco. Y eso que el premio? premio de Consuelo. buen premio! Pero espectacular, porque yo hice los, hacía los sketches se grababan en, una, en los estudios KB, cresberg y Ventura, ahí en Catedral. ¿Dónde 1850, después de catedral? Donde después tenían el, este negocio, cómo se llamaba el negocio de Francisco... El Estudio Gigante. El Estudio gigantesco gigante eso. Claro. Y, eh, y, y yo grababa para, para los sketches de Sábado Gigante y, y se transmitían aquí en Chile y también estaba saliendo en, en Miami, porque recién no, se estaba yendo Francisco, Miami. Pero, eh, no me llevaron nunca a Miami y yo saliendo <risa> más grabado allá. <risa> <risa> ¿Sí ¿Ya bueno. te llevó a Miami? Sí Claro, no, con los años después me llevaron. Y el 89... Se vuelve a hacer en el verano el tribunal del humor. Y ahí Perfecto. volvemos a estar todos los que habíamos estado en la Gente Nueva del Humor en el 87. Y ahí en esa oportunidad lo gano yo. Y me, me dan la, right. cama, la cámara de oro y todo el cuento como ganador del tribunal. Y esas imágenes son de aquel entonces, del 89. ¿Siempre Oye. supiste que ibas a ser humorista? ¿Siempre no. lo sentiste o querías otra cosa? Hacer no, yo, la quería ser, yo quería ser actor. Yo ah, mira, años, no, andaba, andaba ahí cerca, andaba ahí cerca, andaba cerca, pero, pero no era lo, la, la comedia en sí. El humor no era lo mío. Yo quería ¿Ya? ser actor, Puta, yo quería ser actor dramático, un actor un actor, un actor de teleserie, de película, no y, y después ganar plata y hacer comerciales con, con Asadito y todo eso. <risa> <Puta, qué risa> <fuerte. risa> pero. <risa> Pero yo eh, partía a los nueve años, un, eh, un profesor mío eh, vio que tenía actitudes, actitudes histriónicas y empezó a, a motivarme. Él era, era profesor de filosofía y además era actor. Eh, y resulta que vio en mí que, que yo tenía y me empezó a apoyar. Y, y él estaba, eh, era parte del, de la, del elenco de la compañía de teatro de Américo Vargas y Puri Durante. Ellos ¿Ya? tenían sede ahí en el Teatro Moneda y ¿Ya? un día eh, hicieron una obra de Enrique Bunster llamada La Eterna Trampa, en la cual se necesitaba un niño pequeño. Yo, en ese entonces tenía nueve años, encajaba en el asunto, e hicieron un casting, eh, audición se le llamaba en ese entonces solamente, <ríe> y se presentaron entre 350 cabros chicos y me dijeron a mí. Entonces, yo entro al, al teatro yo había, mi mamá me había llevado al cine, que era similar. Entonces yo entré al teatro, pasé por las butacas, todo, todo normal. Pero cuando subo al escenario y paso detrás de las cortinas, a las bambalinas, al, al, al, a los camarines, sentí que estaba devolviéndome el líquido amniótico de mi vida. Y ahí sentí de que yo, eso era lo mío. El teatro era mi segunda, mi segunda casa, las tablas. Y quise ser actor, pero lamentablemente cuando yo salí de, de cuarto medio, en el año 83, eh, estaba en plena época de dictadura y estaba cerradas la escuelas de Teatro de la Católica ya. de la Universidad de Chile porque era considerada miedo de revolucionario. Entonces Exacto. no pude estudiar teatro. Y llegué al humor por casualidad. Una bendita casualidad que me tiene hasta el día de hoy actuando. Pero y cuál fue, la, sur, la, cuál y fue la con, con plataforma digital. <risa> <risa> ¿Cuál fue la bendita casualidad, Mauro? que me vio un día, me invitan a una peña folclórica en una universidad. ¿Cuántos años tenías y cuántos años en que está ahí el colegio, está ahí trabajando? Tenía 19 años, había salido recién de cuarto medio y como no pude estudiar teatro, quedé en licenciatura y pedagogía en inglés. Ah, oh, yes. porque, porque me gustaba, me gustaba. O sea, yo, oye, que... madre, o, sea, o sea, igual era estudioso porque en esa época no había universidades particulares, o que hay la católica en la Chile o la técnica, que era la claro, universidad. Bueno, yo, yo quedé en la Universidad, igual de, Concepción. Yo quedé en la universidad bien, de Concepción, porque era muy difícil que la claro, universidad. Pues. Claro. Yo quedé en la Universidad de Concepción y yo tenía ¿Mira? facilidad para, para, para el inglés, siempre siempre me gustó y, y era como una, una segunda alternativa, pero, pero irme a estudiar. Eh, que me pagara la universidad mi mamá, eh, pensión vivir allá consideré de que iba a ser a mi mamá a gastar plata en algo que yo yo tenía claro que no lo iba, no yo no iba a, a ser profesor ni, no. ni ni intérprete ni nada o sea no no le iba a sacar partido entonces dije que no fue una decepción para mi mamá porque ella quería que yo estudiara en la universidad pero después obviamente estaba feliz cuando se dio cuenta de que, que yo conseguí lo que yo quería, de, de sacarle partido a mi talento y ser feliz con lo que hago. Pero Oye, Pablo, y bueno, ¿cómo fue la casualidad? ¿Cómo fue la casualidad que llegaste a un este pueblo? La humor? casualidad Ay, fue que fue, me invitan a una, a una peña folclórica y, eh, y en esa peña folclórica eh, hubo un humorista que estaba invitado y no alcanzó a llegar. razón, no sé no vamos a dar nombre para proteger al chino Navarrete, pero <risa> <risa> y los que estaban ahí que me conocían que porque yo estaba en esa peña por porque tenía yo con las patas y el buche me había hecho mi propia compañía de teatro sin haber estudiado teatro y eh, entonces fuimos a hacer un, eh, un, un extracto de, de, de una obra que se llamaba nadie puede saberlo de Enrique Buster, que se basa en un manicomio y eh, mi compañero cuando falta, eh, había que rellenar Y todos que sabían que yo contaba chistes, que me gustaba contar chistes, me dicen, súbete, weón, para rellenar. Porque tú... bueno, tenemos todavía oh. nos llega a su enquinilo, que era el número final. Nos llega a su enquinilo, weón, súbete. Y yo digo, pero ¿qué ¡Cuenta chiste Me subí a contar chistes sin haber tenido rutina. O sea, yo contaba chistes suelto Entonces, claro. uno tras ocho, sin hilación, sin tener nada que ver uno claro. con otro pero me empezó a ir bien, porra. la gente se empezó a reír y eso puta me motivó y empecé a sentirme y, arraja, porra. y después vine y, y probé suerte en un festival en mi tierra en Melipilla y da la casualidad que quien estaba bueno ahí en el festival era Carlos velo y Carlos Elo, al año ah, 86 y en el 87 Carlos Elo, cuando hace la gente no del humor porra, me llama por teléfono y me invita a sao gigante yo hasta puta no había más de felicidad. Y yo entro, entro a la tele y gracias a Dios no he vuelto a salir nunca más. Ya son 34 años que estoy, que estoy en televisión. Oye, yo en un nivel mucho, mucho más pequeño el mío. Bueno, yo siempre he sido comunicador, animado, festivales grandes, mucha gente. Pero lo del humor lo que hizo el Mauro cuando dijo que me empecé a sentir bien. Yo cuando empecé con el stand-up yo le tenía mucho respeto porque yo no soy humorista, soy buena onda o simpático para algunos. Pero cuando es uno se cuando uno se baja lo, lo, lo comentábamos cuando estuvo Julio Jun Julio Jun hijo Julio when one is hijo after <coughs> que cuando uno se baja a hacer stand maravillosa. después de 40 minutos no, reír a la no, la sensación no, no, no, uno no, siente tan no, de no, no, no, una cuestión de, de ego, no, la te sientes tan bien no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, que no, la no, no, humorista es muy bonita la sensación de, de, de, de ver que la gente se ríe contigo. Es algo muy especial. Exacto. Y es y, difícil, ¿o ¿no? Hacer reír. Eh. Hay que reír. Claro. Eh, es, es más fácil. Es, es más fácil eh, hacer llorar. Hacer llorar. En, en, con un papel dramático, donde tú le, le tocas la fibra emocional a las personas. Es más fácil hacer llorar que hacer reír. Eh, y ya a mí me da risa porque años atrás. Los, los actores eh, eh, eran de, de repente eh, miradores en menos y me hago cargo de lo que estoy diciendo sí, bueno. con los que hacían comedia eh, lo, lo, sí. lo... ah, este hace comedia nomás, no, no, como que no es capaz de hacer, no sé, interpretar a, a, a Shakespeare, em um. en Hamlet o no, no sé pero lo miraban en menos la, la comedia era, ah, el comediante pero resulta que hoy en día, eh, cada vez que han, han, han hecho teleseries, eh, han, han querido hacer estándar y han hecho, eh, hecho giras pues, con obras humorísticas Perfecto. por los casinos y se dan cuenta que no es lo mismo. Ah, Hay que pues... tener respeto por esto. Porque es una variedad, una variedad en el fondo del teatro, es una variedad de la actuación. Pero fíjate que cuando se, se premian los actores con, el, con el, los premios Altazor, nunca somos considerados los humoristas como, como actores, no, por lo tanto no hay ninguna no hay ningún premio, bueno. ninguna categoría para el humor pero okay. o sabes Mauro, que a mí me ha pasado con el stand-up que también, bueno yo tengo grandes amigos con el stand-up, porque cuando yo hacía Solo TV el programa infantil, Rodrigo González León Murillo, Leon Murillo. El, el Carrera todos eran monos míos, la Renata Bravo entonces claro. yo tengo mi buena con ellos pero me ha pasado que con algunos stand-uperos que son actores a mí como que me miran en menos ay ¿Cachai? Como que, ¡ay, sí, tú! Pero tú soy de la tele, así como que... ¿Cachai? Y, y, siendo, no, no quiero ser agrandado, y siento que yo puedo ser mucho más famoso que ellos, ¿cachai? porque llevo muchos más años en la tele todo esto, pero como que te miran así algunos actores, así como que, mm, ¡ay, sí! ¿Y qué haces sí, tú? Ay, y, como, y me han hecho sentir así pesada. hay como, como un dejo eso, es cierto, Mauro! Sí, ah, lamentable, ah. pero ese, ese es el problema de, de, de la persona que lo siente y que lo dice. ¿Cierto? Porque al final, al final uno... Oh, a mí me enseñaron de pequeño, mi, mi abuelo me enseñaba de que lo que yo quisiera hacer, lo que yo eh, eh, fuera mi ley motivo de vida, eh, lo importante Pero es que yo tenía así, que tratar de ser el mejor. No me... sí. Pero sí. siempre mirando hacia adelante, porque la única sí. competencia que tengo que tener es el que está frente en el espejo, el que sí. de, el que, al que veo en el espejo. Si miro para el lado, me, me desgasto y pierdo energía. Comparándole oye, con lo que él hace, tengo que ser mejor en lo mío. Y chao. Entonces, lo... Oye, ahí no. estamos viendo imágenes de Morandé. Sí, Mauro, no seas mentiroso ¿eh? Yo te vi visto a veces mirando para el lado. Güey. Pero otras cosas, pues. No, oye, oye, calla, calla, calla, calla, calla, ¿Cómo te gustan ya. las mujeres, Mauro? Claudita, discúlpame. ¿Cómo fue la pregunta? ¿Cómo te gustan las mujeres? ¿Cómo es tu mujer ideal? Bueno, eh, yo tengo la suerte de que quien es mi, mi esposa es mi mujer. Ah, Señora, Sí. Porque bueno. eh, siempre yo, me, me gustaron la, la a ver, eh, como en términos policiales <risa> eh, de de tipo caucásico. <risa> ¿Me entendí? O sea, a mí me gusta mujeres como la, la Marlene como la Olivarí, como la Salma oh. Hayek me entendí y mi señora es así Mi señora ah. es así. una visita chiquitita sí, unos bueno. ojitos tan lindos un lunarcito coqueto por acá no, yo, yo me saqué por la, la lotería sí, absolutamente Oye, cuándale, lo cariño, la... ¿cómo se llama tu señora? muchas gracias, Jimena Jimena, Oye, besitos para mira, Jimena lo que decía la Claudia que mi compadre Mauro igual, está pintosa mi socio, los años, he hecho, los años te han hecho bien no, en la cuarentena le hizo sí Sí, serio. La Regio, sí, me gusta bueno. esa barba, no te la saques, ¿eh? Te ves muy guapo, incluso hay una chica que se llama Sandy Sánchez que nos dice, "Wow, cómo está Mauricio." ¿Cómo ¿Eh? quiere? Ah. Sí. Ay, ay, ay. Así que este nuevo look van a ser tienes un rojo <risa> Oye, pero Mauro, tendré que hacer a, a, a melame con barba. <risa> bueno, yo con todo con todo este Maduro eh, melame. Este claro, el abuelito el abuelito de o de genetic pero uno lo no come por esto lo que pasa que durante durante todo este periodo de, de, de cuarentena de encierro ya 120 días eh, la verdad es que como no tenía que actuar eh, era una forma de aprovechar descansar la cara que te afeitáis todo lo que de repente se irrita el maquillaje si, bueno diferentes cosas entonces dejé, me dejé la barba, y, pero obviamente cuando ya, eh, ahora, eh, en, en agosto, es salga, salga nuevamente con los espectáculos, se va a tener que bajar. ¿Oye, pues, oye, ¿Y qué dice tu señora de ese look? Eso. Dice, a mi, mi señora cuando ya está así, a esta, me de me un un la luz, ahí ya no le molesta, pero cuando te te está más creciendo... Sí. La recién, puta, me, me, me rechaza porque la pincho. Oye, Mauro, y en esta época que he estado tanto en la casa, me imagino que también, por un lado, es bueno para la creatividad, ¿no? escribir tantas cosas, así tu libreto en el día. ¿Cómo sí, es tu día, más, día, día a día? Mi día a día, mira, yo creo que ha ido mutando a través de los meses. Lo, lo primero era la sensación de incertidumbre, cuánto va a durar esto, qué va a pasar, eh, cómo lo vamos a hacer planificar, ordenarte, todo ese tipo de cosas. Mira, ahí está la foto de mi señora. No, ese no es el. A mío. ver, <risa> quiero ver esa foto. <risa> es un gran amigo nuestro, Willy Zo. Sí. Se, mira, mira, tírate para atrás, señor director. Y para que la ¿Eh? casita vea la, la, la foto. Voz interna, veamos la foto cuando puedas. Y ahí eh... nos vamos a mostrar. Ahí nos vamos. Te aviso, y, te aviso. Y, y, y después de eso, después de eso yo. Ya empecé a. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está te ahí viene, ahí viene, ahí viene, viene. Se viene, se viene, <risa> se, se viene, oh, se viene, se viene. Hay que llamarla, los señales de humo, vamos, vamos. Oye, y después de eso, después de eso ya empecé a darme cuenta de lo que venía. Y ahí, eh, ahí está. Ahí está. No está, no está, no está. No está. Ahí, está, no un está. Un ahí, ahí está. está, está. está, ahí, está. Eh, la morenaza, ahí está. La morenaza. O ahí está, está. Ahí está en el proceso. De los casos que tiene. Sí, ahí está en el proceso cuando ya, ya nuevamente le empezó a, a crecer su pelito sí. después de la claro. quimioterapia. Entonces, sí. eh, el, el, el otro día en TikTok, Hizo, hizo la evolución de eh, cómo era antes, el proceso que pasó de la operación, las radioterapias, las quimioterapias y cómo está ahora. Y estamos muy contentos porque ella ha sido muy... muy eh, Luchadora. Eh, Luchadora, guerrera y consciente de lo que tiene. Por lo tanto, ella, eh, el tratamiento ha sido muy responsable, paso a paso. Bueno, ustedes las mujeres siempre son más responsables que nosotros los hombres. Sí. Nosotros, bueno, nosotros nos resfriamos Y nos dan remedio para siete días Y al tercer día nos sentimos sí. bien Y dejamos de, no de tomar claro, claro. En, cambio, en cambio las mujeres Ustedes no Ustedes cumplen con, eh, con el tiempo Las horas todo. Entonces mi señora en ese sentido eh, Su evolución ha sido tremendamente positiva Aunque no podemos cantar victoria Y sentirnos eh, ganadores claro. Antes de tiempo Porque a pesar de que terminó su quimio Ahora viene lo que se llama quimioral, una pastilla que tiene que tomar una día pastillita. a día por, durante 10 años. Y 10 llevamos recién años. dos. Entonces, no hay que bajar los brazos, no hay que confiarse en, para que todo salga bien. Pero vamos, ¿Vamos? ¿Y, vamos bien. Y, vamos bien. Y, y en la cuarentena, no. me imagino que ustedes tienen un cuidado especial, porque quizás, quizás tu mujer es de alto riesgo, ¿no? Por su enfermedad, claro. ¿cómo ha sido la, la vida en esta El, cuarentena con tus hijos? De hecho, no ha salido nunca. Desde, desde que partió lo, la, la cuarentena, no ha salido de aquí de la casa. Mis hijos se han portado muy bien, eh, los que viven conmigo, los más chicos, eh, eh, Valentina y, y Diego, en el sentido de que mi, mi hija tiene 24 y podrían algún día decir, chuta, quiero juntarme, quiero ver a mi coloro, quiero salir con, lo, con la amiga. Mamá, papá, voy donde mi amiga. Oye, pero llega antes del de que empiece el toque de queda. Y que después no llamara por teléfono y dijera, eh, se me hizo tarde, me voy a quedar aquí donde mi amiga. No, nada de eso, Valentina... <risa> consciente de que es, es muy riesgoso, se quedó aquí, se ha encerrado los, los, los 120 días, y Diego que es más chico también chico entre comillas, porque tiene 18 eh, haciendo su Tan telestudio chico. su telestudio y, y, y nada, así que nos hemos cuidado hartos, y el único el único que sale disculpa la palabra, Claudio, pero al que mandan a comprar eh, al menos al huevo más, más adelante, al de la casa Oye, Mauro, yo me acuerdo ¡Oh, que... El huevo, eh, tiene que salir <risa> el huevo en el alarco. El huevo en el alarco, claro. Ahí está el lupa Ahí está el lupa charupa con la Valentina. Sí. Ahí está, ¿eh? es bueno. Muchachos, pasen su foto con lupa chalupa para que se haga la lente óptica de la Esa es la foto de lupa charupa del Mauro con su hija Valentina. Oye, Mauro, yo me acuerdo que uno de tus hijos, Jerko, estudiaba comunicación y yo me acuerdo que uno de ellos tenía un examen y fui a la universidad de él a, a, a, y me entrevistó y todo se sacó un 7. Muy bien hecho. Sí, muy bien. Sí, Jerko estudió comunicación audiovisual. Eh, trabajó un tiempo conmigo en, en, mi, en mi compañía de revistas, cuando yo me instalaba en, en Viña del Mar. Fue, eh, mi, manager, fue mi manager por eh, dos o tres años, casi. Eh, los eventos, todas las cosas las veía él. Hasta cuando se, se casó, nacieron sus hijas y dejó de, dejó de, de viajar conmigo. Y, se, y empezó a dedicarse más a su familia. Y Perfecto. ahí de un día a otro, que era algo que siempre le, le, le apasionó, la cocina, eh, Mira. cambió el rublo. Y ahora, y ahora en este momento tiene su emprendimiento, sus deliveries, hace de, de, de mariscos, painas marinas, eh, ah, ceviche y todo ese tipo de cosas. Entonces, de hecho, tuvo un tiempo en Argentina trabajando, trabajó en dos restaurantes. Eh, ah, bien. Y, cuando ya empezó eh, to, todo esto de, de, de la pandemia, se, se vino a Chile y ahora está trabajando aquí y haciendo delivery. Y, pero él está bien, todo suyo está contento. Que eso es lo más el medio cambio de vida, ¿no? Qué increíble. Sí, la vuelta, la ¿verdad? Que vuelta sí, ha a la vida. Es increíble eso. Sí. Imagínate, güey. ¿no? Oye muchachos... Pero para mí lo más lo, lo esencial es que él esté bien. Oye, Mauricio, tú estuviste en cocina del programa de TVN. ¿eh? Sí. Estuve... ¿Y ¿Eres bueno para la cocina? Mira. La verdad que sí, ah, verdad, ya te explico. Fue ah, el, el error más grande que cometí en haber ido a, a tres programas de cocina. Fui a, a La Divina Comida, ya fui al programa de Leo Capriles, que tenía el Juego contra Fuego. Sí, perfecto. Me fui a ese programa Cocina Fusión. Fusión, sí, la, la cara y cociné bien. Fue el gran error de mi vida porque mi señora me dijo, llevamos 20 años y nunca me cocinaste y ahora me doy cuenta que sabes <risa> así final. que y ahora adelante bueno, no cocino mal cocina algo. nunca he venido a cocinar Te <risa> <risa> puro flojito nomás y de claro. regalón claro. Oye, muchachos Pero... Dígame Perdón perdón. lo no, no, que es que cuando son 20 minutos para las 10 de la mañana quiero presentar a nuestro panelista estable de todos los miércoles. miércoles. Hoy día está de cumpleaños. damos que esté cumpleaños Feliz No te vayas. Sí. Tú, tú, tú sigue con nosotros, Pablo. Hoy nuestro querido yoguista, como le decimos nosotros, Juan Pablo Juan. Jara, que está con nosotros todos los miércoles, hablando de la hola. vida y de muchas cosas más. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Hola, muy bien. ¿Y ustedes cómo están? Oh, yeah. Hola, Juan Pablito. Feliz cumpleaños. Oh, que sea día precioso. Feliz. Te deseamos, te deseamos a ti cumpleaños Juan Pablo que los cumpleaños a ti. Los ti gracias gracias oye, que oye de, que, poquito, Juan Pablo eh, felicidades Juan Pablo el, el, el, el canto salió más desordenado que cumpleaños bueno, sí, pero, pero, pero eh, debido, debido al delay que se, se provoca sí. oye no. No, bueno, muchas gracias y qué linda, qué linda la energía que, que tienen acá en el programa, qué, qué importante que, que podamos tener esta energía tan rica en la mañana, ¿no? Para despertar por todo este periodo, por todas estas cosas que están pasando, que estamos todos en la casa, que bueno encontrarse de repente con personas que se ríen, que, que ven la vida siempre con harto optimismo, así que... Lo estaba escuchando todo el rato y me encantaba cómo estaban conversando, cómo, cómo, cómo, cómo se expresan así con tanta energía. Yo creo que es súper bueno, o sea, hay que transmitirlo, hay que, hay, que, hay que entregárselo a todo el mundo. Así que muchas gracias por el saludo y, y qué rico que estamos conversando con esta energía tan rica. Gracias, sí, oye es la idea. Esa es la idea Mauro, de ¿Te das cuenta que Pablo tiene voz de, de profesor de yoga y yoguista? ¿No Pero, habla con nosotros? te da una tranquilidad, una paz, weón. Tú no podrías ser profesor de yoga tampoco yo, weón. No, no, no, yo soy demasiado no de de el eléctrico, weón, pues bueno, no. No podría, no. Ustedes son así. Yo, imagínate, y al revés imagínate también. Mi hijo, y cuando el... estaba chico, mi señora me decía, eh, anda a hacerlo dormir. Yo le cantaba, weón, bueno, una canción, y los dejaba más despiertos, los dejaba... No sé. <risa> en cambio, imagínate una canción, de cura cantada por Juan Pablo, te quedé dormido al tío... Claro, claro que salir, sí, bueno. Po. Eso, eso es explotar los talentos, pues uno tiene que, yo, yo claramente no me podría parar a hacer un stand-up de humor porque pero, habría a dormir a todo. Pero sí, ahí por ahí podría ser. Eso estaría buena, sí. Sí, no, bien, bien, súper, cada uno tiene los talentos y tiene que explotarlo, así que hay que ser consciente de lo que uno tiene, de las capacidades que uno tiene, algunas personas son secas para el humor, otras personas son secas para animar, por ejemplo, como el kiwi, que es como como, como que tiene esta energía súper rica, para, para, como envolvente, ¿no? y hay otras personas que también son más reflexivas, es como en el fondo cada uno tiene su talento y tiene que preocuparse de ir desarrollándolo, como tu hijo, como decías tú, de repente sabía que esto de la cocina era importante para él, y lo expresa o sea, es como no solamente con las cosas y como con la voz, sino que con las cosas que uno hace, con los talentos, así que es súper importante eso también. Oye, Juan Pablito, ¿qué nos traes hoy para ayudar a todos los que nos están viendo y los que nos verán? Sé que Hoy con esto del encierro y la cuarentena estamos full teletrabajo y tú nos traes algunas claves para poder soportar estar quizás sentados frente al computador varias horas, la postura, eh, hay gente que incluso trabaja desde la cama. ¿Qué es lo que tú nos aconsejas para ir mejorando nuestra, nuestra calidad de vida? Sí, mira, primero que nada es como ver este tipo de cosas, es como la energía positiva es lo fundamental al principio, o sea, lo primero es como despertarse y, y tener esta energía como rica y tener como estas ganas de ir haciendo cosas productivas importantes. Ahora, por ejemplo, yo ahora estoy en medio de una cumbre súper bonita que la hemos estado hablando durante todos estos días que es la cumbre salud mental, física y espiritual. Y me ha tocado mucho estar eh, escribiendo mail, eh, estar constantemente conversando con las personas. Y me pasó, ayer incluso me pasó, que empecé, tenía tantos correos por contestar, que lo empecé a escribir en el celular y inmediatamente como que estaba súper contracturado porque era tanto trabajo que tenía que hacer y tenía la cara así, como enojada y, y escribía y escribía y no paraba de, de, de, de, de mandar correo entonces, ese tipo de cosas lo que produce es que tu cuerpo se, inconscientemente se contractura se aprieta y, y empezamos a generar enfermedades empezamos a generar enfermedades físicas la, las emociones también si estamos muy enojados si estamos como demasiado estresados eso se guarda en el cuerpo también. Entonces, la idea es que siempre tratemos constantemente, si estamos en un escritorio, estamos en la cama, donde sea, constantemente hacer movimiento, <coughs> hacer ejercicio, hacer, hacer postura, que nos inviten a soltar un poquito. Sobre todo esta parte, siempre hay que pensar que la parte superior es la que más se estresa, la parte superior y las caderas. Entonces, todos los movimientos que podamos hacer para soltar los hombros es súper importante porque eso nos va a aliviar y también el cuerpo habla, entonces cuando el cuerpo está contracturado nos está diciendo que también nuestra mente, nuestros pensamientos también están contracturados, así que una buena manera sí, eh, es soltar, moverse, hacer lo que sea necesario para soltar sobre todo la cara, el rostro los hombros y el cuello, fíjense que en la medicina tradicional china se dice que el rostro está conectado con todos los órganos internos de nuestro cuerpo. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos la cara apretada, alguna, algún órgano interno, el corazón, el, el, los riñones, el hígado, se aprietan también. Entonces, cuando nosotros aprendemos o hacemos el hábito de relajar los músculos del rostro, ya estamos soltando un poquito toda la postura, todo nuestro cuerpo, y eso nos ayuda y nos invita a que nuestro día sea, sea, sea más armónico, sea más ameno, y lo pasemos mucho mejor en nuestro trabajo, con nuestras relaciones y con todo lo que tengamos que hacer en la familia. Oye, bueno, yo, mi cuerpo cuando habla no es muy bueno, ciudad. ¿sí? ¿Ah? <risas> es, es, es hábito, hay que creer. <risas> Porque se va la gente de mi lado cuando habla mi cuerpo. <risas> Oye, antes estaba hablando con, con el Mauro antes de empezar el programa, nos los comentaba del Bio ritmo, Pablo. Esa ah, no energía si que es. tiene, que, que a veces incluso le baja, y nos, conta, nos comentaba el Mauro. Bueno, cuéntale tú, Mauro, lo, lo, lo, los taxistas japoneses. Ah, no se escucha el Mauro. Ahí, ahí, ahí, ahí sí. Ahí sí, ahí sí. Ahí, sí, sí. sí. sí. Ahí sí. Mira, no lo, lo que pasa es que lo que comentaba yo es que el universo se mueve a través de, de energía y el biorritmo también, obviamente, nosotros en sí somos un universo personal. Cada uno o cada individuo es su propio universo. Por lo tanto, las la, la vibras, uno de repente anda con vibraciones más altas y vibraciones más bajas. Y esto se mide lo llamado biorritmo, que es un ciclo, que, eh, una curva que sube y que baja. Cuando el, el biorritmo está bajo, uno anda propenso a estar eh, ansioso, a estar enojado, a, a tener malos días. Y, y, y yo que he leído con respecto a eso, medianamente sé, pero lo he puesto en práctica en el sentido de que cuando yo sé que mi curva viene en baja, trato de, de no complicarme y no complicar a los demás. Porque cuando uno anda con el ritmo bajo, es como andar atrayendo mala energía o impulsando ah, sí, mala sí. energía. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo poder eh, manejarlo? ¿Hay, hay, hay también para, para eso... ¿Algunos ejercicios que, que se puedan aplicar? Sí, por supuesto. Mira, general, en hay una, hay una frase budista que dice que una oleada de pensamientos negativos se combate con una oleada de pensamientos positivos. Eso significa que cuando nosotros estamos tristes o estamos estresados y sabemos que estamos así, tenemos que combatirlo básicamente con todo lo que podamos hacer para poder revertir eso, o sea, con una oleada de pensamientos positivos. Con, con humor, por ejemplo, con sentido del humor, con una actitud positiva, si te gusta bailar, baila, si te gusta cocinar, cocina, en el fondo es como buscar esos hábitos, esa cantidad de cosas que te permitan revertir rápidamente esa sensación negativa. Lo importante es siempre estar consciente de que, darse cuenta de que hay algo que te molesta, por ejemplo, si estoy trabajando y me siento estresado, me doy cuenta de que estoy estresado, digo, estoy estresado, necesito cambiarlo, necesito cambiarlo ya, no lo guardo. No me quedo con esa sensación y empiezo a hacer otras cosas. Si me gusta hacer ejercicio, hago ejercicio. Si me gusta cocinar, cocino. Puedo ver un programa de humor, me meto a tu, a tu canal, de, a tu página web, por ejemplo, y veo ese tipo de cosas. Sí, me meto a la cumbre, por ejemplo, acuérdense, física y puntocom Ahí estamos haciendo charlas bonitas, entonces son también espirituales. Ahí está el flyer. Ahí está el flyer. Sí, son. Tú te metes ahí, hasta el viernes tenemos unas charlas preciosas de personas de todo el mundo eh, que están hablando de este tipo de temas, por ejemplo, de, de mejorar la salud, la, la salud mental, la salud física y también el espíritu, también la energía, así que la invitación es esa, es hacer movimiento, estirar, estirar el cuerpo, es súper importante que la energía vaya fluyendo a través del cuerpo y también que los pensamientos siempre sean positivos. Entonces yo dejaría como esa, esa, esa frase, como, como si tengo sensaciones negativas, la combato con una oleada de pensamientos positivos. Positivos. ¡Uy! Yeah. <risa> Acá está mi bebé que apareció, despertó. <risa> oh, oh, hola. Te saluda, mira Mauricio Flores, ahí el gran humorista hola. chileno, ahí está el Kiwi. Ahí está Juan Pablo que está de cumpleaños. Hola. Ay, te oh, <risa> Ahí está mi bebé. Pablo, una preguntita. En esta cuarentena. ¿Has descubierto, ¿Has descubierto algo que nunca había hecho en tu vida? No sé, hay, hay muchos que dicen no, me puse a maestrear me puse no, o sea, a la mujer a tejer. ¿Has hecho algo así como que descubriste algo eh, que, no teni, que tenía ahí en ti, no lo había hecho nunca? Mira, la, la verdad es que eh, eh, como descubrir no, pero sí he compartido cosas que antes no hacía. Debo ser sincero. Eh, Dale. ¿cómo? Dale. Te, te prometo que, por ejemplo, la, la, la pieza nuestra, comúnmente ¿Ya? yo salía de, de, de la pieza matrimonial y me venía inmediatamente a, a mi oficina a trabajar, ya. entonces no compartía los quehaceres, hoy en día ordeno la pieza yo, mi señora mi señora baja se pone a hacer almuerzo y yo hago la pieza hago, hago casi todo okay. el segundo piso porque me, lo aprendí a hacer y, y, y, y parece que uno es un animal de costumbre Pasado ya no, ya, no me, ya no me incomoda, lo hago casi mecánicamente, ¿cachai? Algo que no hacía antes. Eh, y, pero lo demás en sí, eh, eh, descubrir, como te digo, algo en especial, no. Pero sí compartir mucho más los quehaceres que antes no lo hacía, lo reconozco. feliz la señora, o no? Sí, o pues, no, si sí, ella, ella dice, a pesar de que, mira, eh, eh, hablando de, de, de lo que decía Juan Pablo, del buen humor, de, de tener una, una buena recepción, siempre es, eh, eh, es positivo que la vibra siempre sea alta, sea, eh, de humor. Eh, yo eh, soy embajador de una, de una empresa que se llama eh, Frutas y Verduras, de estos tipos de canjes que uno hace, bueno. directamente, que así Bien. por Instagram, entonces, yo le promociono la, la empresa, fruta y verduras, good food, eh, me, traen, me, traen lo, me, me traen una canasta semanal y yo promociono con video, trato de hacerlo lo, lo más divertido posible, incluso con algunos personajes, con el guaso abelino, me entendí, bueno, y hago eso. Y el otro día, estábamos con mi señora y íbamos a ver una película y el actor principal era Matthew McConaughey. Entonces le ya. digo, yo, ah, esta película sí, es con ese actor. Entonces me dice, ¿cuál es? Y lo confundió con otro, con otro actor. No, pero le digo, yo el que actuaba en esta película. Entonces, que no, no sé cuál es. Y lo busqué en Google uh -huh. y se lo muestro. Le digo, este es Matthew McConaughey. Ah, ya ve. Le digo, mira, el rostro de Dolce en La Habana. Ahí está con el lado y dice, ahí sí, po. y vos rostro de fruta y verdura. <risa> Oye, Mauro, Mauro, ¿por, pero... ¿por qué no vas a... ¿Por qué no vas un pase con fruta y verdura para ser embajador yo? El kiwi sería bueno, embajador de fruta y verdura. Bro. Con el nombre tuyo, pero maravilloso. Yo te amo. Maravilloso. Food, ¿Cuál es el Instagram good de, de, Santiago? de ellos? ¿Food? ¿Perdón? ¿Cuál es el Instagram de ellos? GoodfoodSantiago. ¡FootSantiago! Bueno. Buenísimo. Eh. Bueno, bienvenido. Oye, bien. oye alto, aquí? Alto. ahí, está. Idao. ¿Cuál éxito? Mauro, la voy a hacer, eh, eh, me, lave, me lave el plátano y cómo no, me lo Me, me lo lave el kiwi. Me lave el kiwi. Oye, kiwi, invitemos a nuestros amigos Lupa Chalupa. Podemos mostrar fotos bueno, de bueno, Lupa Chalupa de todos los que nos han mandado? Y de todos los Mo artistas que tenemos en Upa Chalupa. Sí, pues, todos todo los artistas, como el Mauro, que le mandó su foto con la hij su hija Valentina, muchachos. Todos ustedes, toda la gente que nos ve, que nos sigue, que son mucha, mucha, mucha, mucha gente todos los días, que estamos muy agradecidos porque ha ido creciendo todos los días nuestra, nuestros seguidores. La gente nos acompaña en la mañana. ¿Sí? Se pueden llevar dos uh -huh. no, pares de lentes de óptica galán, muchachos, para la mejor foto Upachalupa. Ponte al hombro a tu papá, a tu mamá, ponte a tu hermano, a tu vecino. Tira para arriba, muy ahí está Virán Curcarrera con sus hijos. con bueno, ahí está con la Francisca García Guidobro. Así que pongan su guachaludo, muchachos, para que a fin de mes la Claudita, porque la Claudia va a elegir el ganador de estos súper pares de lentes de ópticas Oye, galán. Sí, me ponen la tarea más difícil porque yo los haría ganar a todos. Pues ahí está el ah, Instagram está, de bueno. ópticas guión bajo galán en Instagram. Eso. Para que nos ¿Pues? sigan a nuestro auspiciador. ¿Ah? Grande. Grande auspiciador. Se pasaron, el, se Juan pasaron. Papadito, ¿cómo se va a celebrar el uh -huh. cumpleaños de usted, amigo? En la casa, el, con la familia... ¿Ya? Sí. No tengo cosas, eh. Pero fíjate, que, fíjate que, que, que lindo, porque generalmente uno dice, sí, las celebraciones de cumpleaños son distintas, es, cosa, es como una manera distinta de celebrar, y la verdad es que no, porque el cariño está siempre, los sí. saludos, ya me están mandando mensajes, entonces como, claro, la forma a lo mejor no voy a salir, no voy a hacer un carrete, no voy a hacer nada de eso, pero... Pero el cariño siempre está ahí y eso es finalmente lo más valioso. entonces lo más importante. Y además que... que te tocó un día precioso, con sol, sí, un cielo no, azul. Super lindo, sí, así que todo eso hay que agradecerlo. Eso es lo que habíamos hablado la otra vez, en unos capítulos atrás. Eso como de disfrutar las cosas simples, ¿no? Exacto. Exacto. Exacto. Entonces, no, súper agradecido. Lo vamos a acelerar aquí con harto cariño. Con todo el cariño que tenemos. Eso, sí. Precioso. Ah, hoy me, me, me, me trapiqué, perdón. ¿Y tienes, ¿tienes torta? <risa> bueno. Ah, perdón. Oh, no, ah, pero no, no estaba hablando otro lado. No, bueno, no, no tengo. O sea, te... <risa> Necesito. ¿Conocí ¿El algún proveedor? El, el, me... el bien está acompañando en la claudita. El Tampoco viernes, tiene sí. torta. ¿En, ¿En serio? Aquí. Sí, pues. Yo no tengo torta. ¿Conocí algún proveedor, no? <risa> tranquilo, tranquilo. Yo te llamo. <risa> Oye, el 28 estoy de cumpleaños yo, el 28 de julio, y vamos a invitar a la Carmen Gloria Arroyo, la jueza que es muy amiga mía, que está de cumpleaños el mismo día que yo. Oye, ¿a quién me va a invitar? Qué buena entretenida, me encanta ella. ¿Y a quién me va a invitar el viernes que estoy de cumpleaños? Tiene dos alternativas, Tiago Cuña o Mauricio Flores, elige. Uy, a los dos, yo soy colosa. Los dos? Yo, me quedo, yo me quedo con no el me Mauro. Asupo y asupo. Y el otro, Tú sabes. <risa> <¿Qué> hace, <¿verdad? risa> Ahí está con su regalona. Con Oye, Mauro, bebé, ¿Qué es lo que más te carga en la cuarentena? Así no. O lo que va a echar de menos de, de la vía normal en Chocobia que teníamos antes, porque tampoco es tan normal. Se nos fue el Mauro. <suscol> ¿Cuándo? ¿Cuándo? Ahí ¿Vale? ¡Me Maura, sí? Mauro, te estoy viendo. Ahí sí, Ahora, Mauro. Ahí ahí ahí ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí. Oh, se fue. Ahí está, ahí está, ahí está. Director, <risa> director, ¿qué ¿tú? hacemos? Díganos. Ahí está el Mauro ahí sí ya ahí sí bueno eh, indudablemente que una de las cosas que más hecho más hecho de menos y, y, y que eh, pues, gracias a Dios existe, existe la tecnología la videollamada. sí claro gracias a Dios existe la videollamada porque echado mucho de menos a mis nietos eh, sí. ellos soy, siempre han sido un, un motor muy importante para mí yo cuando cuando de repente me siento eh, a veces estresado por algún problema, eh, llamo, hago una videollamada llamada con mi, con mi nieta más chiquitita, la que tiene seis añitos, eh, mía Catalina, y tan ya. solo escucharle la voz no. y que me diga: Hola, no, no, ¿qué estarías haciendo? Y sus cosas tan triviales, pero normales, que me hace, me hace, me, me cambia en forma inmediata entonces eso echo de menos eh, el, el abrazo de, de mis nietos genial, de verlo bien. el mayor el mayor Maximiliano que este, este sábado está cumpliendo 12 añitos eh, sí. y no lo voy a poder ver pues voy a tener que saludarlo solamente por videollamada eso, eso como que me, de, de, me ha provocado de repente claro. una, una, una, una sensación de, de como de, de, a ver ¿cómo te decir? no tristeza pero sí, de angustia, de no poder verlo, de no poder verlo, no poder tocarlo. Eso, eso, pero se, se me pasa rápido, se me pasa rápido sí. cuando los veo. Pero Mauricio, queda a poquito? y, sé, a poquito. y sé que, que a poquito? Sé que se están cuidando. Claro. Sí. Y sé que se están que cuidando. Yo llevaba no a poder abrazarlo y estar con ellos. Oye, sí. muchachos, bueno, ya son casi las 10 de la mañana, Mauro. Mira, estamos, mira, te le haces cuando lances tu show a través de tu plataforma. ¿Qué tal? para que, no, que promociones este, este espacio para lo que tú quieras, amigo, porque ha sido muy buena onda, como siempre. Tú sabes que aunque no nos vemos tan seguidos, los dos nos queremos mucho. Bueno, a la Claudita ya, cacho, que eres muy buena onda. Juan Pablo. todos se dan cuenta que eres un sí, gallo. Me encantó, el de... me encantó. O sea, toda la gente que oh, que simpático, morista, pero el Mauro es un gran tipo, así que le agradecemos, encantó, amigo mismo, por, por, por todo el tiempo que se dio y por la buena onda y disposición, como siempre. Muchísimas, muchísimas gracias. Ha sido de verdad un verdadero privilegio en mi ese privilegio, no dije placer porque con placer es más claro. No <risa> eh, pero oh, muchísimas gracias por la oportunidad que me dan de poder saludar a toda la gente, enviarles un abrazo. Y sí, sabes enorme? que Mauricio Carlos vidas... Castillo, Carlos Castillo quiere que le mandes un saludo, me está diciendo acá en las redes. Y Pamela Infante López, que está siempre con nosotros, nuestra primera seguidora también. Así que le puedes mandar un saludo a Carlos Castillo y Pamela Infante. Un saludo muy grande, un abrazo enorme para Carlitos Castillo en este día y siempre toda la energía del mundo, la mejor energía para que soporte todo este encierro, lo pase bien y que cuando, ojalá, termine todo esto, nos conozcamos y pueda darle no uno virtual, sino que un abrazo verdadero. Muchísimas oh, gracias por el cariño. Y bueno, a, a, a nuestra amiga, la primera, la primera Pamela la, infante. Pamela Infante. Perdón, Infante. Pamela no sea, Infante. Pamela. Pamela. A Pamela Infante también un beso cariñoso, un abrazo enorme. Que estén, pero muy bien. Bendiciones al por mayor para todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias. Y Sergio gracias, López. Sabes. Sergio Herrera López dice, grande Mauricio Flores. Buenas, Sergio. Gracias, Sergio. Muchísimas gracias. De verdad que eh, muchas veces cuando uno anda eh, por, eh, por la calle, por la vida, cuando podíamos salir, lo más importante es siempre andar con una sonrisa en el rostro. Sonrisa. Porque eh. regalar una sonrisa <risas> no cuesta nada y muchas veces significa mucho para quien la recibe. Exacto. Así que, Sonrisa para todos. Y eso, es, eso es, Mauricio. Próximamente dos funciones muy especiales: Meloni, Melame en cuarentena y Melani en origen. <risa> eso es. Eso es. muchas gracias, amigo, como siempre. Nos vemos la próxima semana. Feliz cumpleaños nuevamente. Gracias, gracias Feliz cumpleaños, que muy bien. Gracias. Gracias, <risa> Mauricio. Fue un gusto. Oye, Claudita, oh, mañana aunque sea feriado, también tenemos programa, tenemos un invitado, sorpresa, el viernes tenemos confirmado Sergio Lago, también va a estar oh, Sergio Lago. Ah, en Internet. El viernes. Y mañana no, no, no mañana vamos a decir lo que viene, pero vamos a la sorpresa, no, muchachos. No. Oye, le quiero mandar saludo a toda la gente del Cerro 18, ahí en Los lechea, porque ahora voy con mi compadre Miguelo, hoy un empresario, donó muchas tortas, y que vamos a ir a entregar todas las tortas al Cerro 18, así que ahí vamos a estar un ratito más, muchachos. Bueno, qué mañana, vamos a seguir por mucho, Instagram y Facebook. Eso gracias chao, Mauricio. chao, chao, chao. Eres lo más lindo chao, que gracias, hay. Que bien. Chao, Fakir, nuestra voz. Chao, chao, gracias. Gracias por todo. que Muy bien. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao, chao. Gracias. Gracias Mauricio. chao.